Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por el trabajo que venimos haciendo con la Junta Pastoral, Pastores Unidos y Alto Comedero, y también eh, hoy en el día con la Asociación de Pastores también, así que ha sido un trabajo muy lindo, muy excelente, y estamos agradecidos por la, por la ayuda, por la puerta abierta que nos abrió el de parte del gobierno también, así que gracias por todo esto. Bueno, han trabajado mucho durante la pandemia. De verdad que muchísimo, así que los pastores de verdad que se han... han dedicado su tiempo, han dedicado su tiempo, entonces la dedicación... Vemos por a través de los frutos el trabajo que han venido haciendo cada pastor, así que estamos agradecidos y agradecemos a los pastores, quizás hoy no están acá, algunos de ellos sí, pero estamos muy agradecidos por los pastores, su congregación y de verdad que hemos trabajado arduamente. Sí, bueno, hoy recibimos a la Asociación de Pastores del Alto Comedero por lo que tuvieron la actividad el 5 de noviembre por la marcha, automarcha de las familias, ¿no? Ya que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, hoy reconocer el trabajo que hacen los pastores, las iglesias es importante, ¿no? Porque también nos ayudan, nos ayudan ayuda las familias que hoy tanto necesitan también, ¿no? Y pese a todo, en, la, en, en plena pandemia ellos no bajaron los brazos y siguieron eh, ayudando a todas las familias, niños y, y, y gente que está con adiciones también. ¿no? Muchas veces este trabajo es silencioso. Sí, sí, sí, en, en ellos no salen a la luz, así que para nosotros que ellos estén y nos visiten en el Consejo Deliberante es muy importante.